Es decir, ¿por qué las mujeres sufren más violencia? Porque hay una relación en nuestra sociedad asimétrica entre hombres y mujeres. Hay una desigualdad social evidente que favorece a un determinado tipo de roles frente a otro, ¿no? E incluso vemos que bueno que la sociedad en principio divide entre hombres y mujeres, pero no todo el mundo eh, se siente cómodo en estas dos categorías. También hay personas que no se sienten cómodas en ninguna de las dos categorías, que sean las personas no binarias. Estas personas también eh, muchas veces padecen eh, estigma y padecen un estrés, ¿no? que les puede provocar también distintos tipos de síntomas. Entonces, analizar qué implica feminidad o qué implica masculinidad y cómo esto afecta a las relaciones interpersonales. Porque claro, cuando una persona, por el hecho de ser varón en su nacimiento ya tiene automáticamente una serie de ventajas a lo largo de su vida y esto, aunque hayamos evolucionado, aunque la sociedad sea cada vez más igualitaria, no estamos exactamente iguales, es decir, eso lo sabemos, ¿eh? sabemos que no tenemos las mismas facilidades, las mujeres, para llegar a según qué, qué puestos de poder, ¿no? a nivel laboral, a nivel personal, en la toma de decisiones, claro, si a las mujeres en general tenemos una, unos ciertos límites en nuestro desarrollo personal, ¿Eh? y todas las mujeres nos encontramos en algunas en algún momento u otro de nuestra vida, en alguna situación de discriminación si aparte de ser mujer tenemos una enfermedad mental la discriminación será doble por el, por el estigma de la propia enfermedad mental y además puede que haya también otros factores que estén influyendo no factores de origen de cultura de nivel social de nivel de estudios, es decir hay una interrelación entre distintas, uh, distintas uh, factores, distintos factores de, de riesgo de vulnerabilidad. ¿Eh? Entonces, las mujeres que tienen una enfermedad mental y que sufren violencia, ¿qué les ocurre? Que cuando van a explicar su relato se les escucha menos, es decir, uh, reciben menos credibilidad. O sea, se da menos, menos veracidad a su relato y esa es la primera fuente, bueno la primera no, perdón, la segunda fuente de discriminación. Primero, el hecho de ser discriminada porque me ha maltratado y segundo, voy a, a comentarlo, voy a explicarlo y no me hacen caso. ¿Por qué? Porque estoy loca, porque soy enferma, porque ya se sabe, porque eh, esto forma parte de mi patología. Entonces todo ese es, eh, contenido tan uh, poco mm, acogedor ¿no? con estas mujeres, hace que muchas de ellas callen, no lo cuenten, o cuando lo cuentan ya es porque la cosa mm, ha, ha pasado de rosca. ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que estos factores de vulnerabilidad existen y que hay distintos niveles de opresión en las mujeres. Por eso hay patologías que son más predominantemente femeninas, hay patologías que realmente mmm, son muy incapacitantes para según qué mujeres ¿eh? y que estas mujeres necesitan un apoyo por nuestra parte, un apoyo profesional, pero desde la comprensión y desde el intentar entender qué es lo que les está ocurriendo.